Oh my God. Wow. Wow. wow, gente, esto es demasiado. Mis amores yo soy Katherine Boyce y estoy en nada más y nada menos que León Guanajuato yo estoy súper feliz porque voy a conocer un poco de esta hermosa ciudad a la que nunca he venido estoy ¡Ah, no lo puedo creer León ahí vamos no no no no no no no no Ah, yo estoy aquí con mi amiga Vale que es de acá de Hola. León Vale se conoce de izquierda a derecha todo este mundillo por acá y estoy contenta, ella tiene una vibra, de energía sumamente positiva Y así yeah. como que super hyper Y bueno, Vale es la encargada de ayudarnos a conocer esta hermosa ciudad del día de hoy Gente, chequeen Chequeen esta belleza de monumento Supuestamente es en honor a la amistad internacional Así como la que tenemos acá Venezuela, México y Panamá Oh yeah. sí, Está <ríe> bellísima. Amistad internacional Acabamos de pasar acá a un mercadito de artesanía Donde venden unas cosas, oh wow, muy maravillosas Miren todo esto, las pulsaciones Pulseritas, en verdad yo soy amante de las pulseritas, entonces solamente que yo estoy tratando de cambiar mi vida y por eso he eliminado las 100 pulseras que tenía aquí puestas, porque ustedes saben, ¿no? A veces no son tan cómodas visualmente, entonces ya he tratado de cambiar mi vida en ese sentido, pero aquí hay un montón. Ay, qué bonitas aquí. También bonitas, ¿verdad? Bien panamenas, style. Wow, están hermosas. Para los lentes. Estoy ciega. <risa> se los voy a poner a los lentes. Estaría bien cool ponerse. Pero el... sí cabe, creo que son más cortas. Ah, no, si son largas. Ah, ya están hechas para los lentes. ¿Qué tal? ¿Combinan con estos? Comenten por favor si se los compra o no. ¿Cuánto cuestan? Hola, <risa> aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué me recomiendas visitar? Eh. El espectario Gracias. ¿Qué me recomienda visitar acá? En León, Ajá. Guanajuato, okay. Guanajuato es muy bonito, está el centro de Guanajuato, bueno, mucha gente va a conocer las, mom las momias, okay. yo te recomiendo más visitar las minas ¿A cuánto está más o menos? Me, me en, en, Guanajuato. en Carra, en Carro hay como 20 minutos Ah sí, Ajá. gracias y hasta luego Ya aprendí a leer eso porque yo lo leía Oaxaqueño, y es Oaxaqueño Sí, mira esto les ponen chamoy, les ponen chilito, les ponen polvito. ¿Quieres una? Está rico, mira, Ay, bro, bro. Y si mira lo grande que son. ¿cole? yo creo que una paleta alcanza para toda una familia. <ríe> Miren, amigos, el tamaño de esa paleta. ¿Por ¡Wow! Amigos, algo nuevo para mí es ver paletas de ese tamaño y ese grosor. Y aparte de ¿No has ver... visto lo que les van a poner? No, y la colocan en este platito, me parece demasiado wow. Y acá pues nuestra amiga me encanta, siempre sonriendo Eso, <risa> es Eso sí da ganas de comer paleta ¿Ese líquido que le puse que a Chamoy líquido, ese de chamoy polvo y es es tajín Miren esto gente ¿Pero me... es picante? No Cuando un me mexicano me... dice, <risa> o tú le preguntas ¿Está picante? <risa> oh <risa> ¡Este no está picante! <risa> ¡Eso es mentira! Es ¡Pica mucho! ¡No! Oh, oh, oh, oh. ¿Verdad que no pica? ¡Ay! Vista, sí. A ver, pícate ¿Te pica mucho? ¡Uy! Uh. ¿En serio? Listo. ¡Ay, le gustó! ¡Le encantó! Estoy ay, segura ay. que le gustó <risa> Se nota su cara Voy a probar la paleta oaxaqueña Y si esa ya no le dejó bueno. tanto Pero bueno Bien, mm. Bien bueno, ¿eh? Wow. Conchol, esto es la gloria Toma, te ¡Ah! Te ah. Te ¡Qué delicia, gente! ¡De verdad! ¡Wow! Mm. Un poquito, por favor. Está bien rica. Está bien. Gente, acabamos de a llegar a lo que es el puente del amor. Se supone que si pasas por este puente, pues definitivamente estás enamorado. Y ya les voy a mostrar, al parecer la gente pone cantados como para sellar su amor. Todo eso, hasta acá. Y arriba, no sé si lo ver, pero allí están los cantados del amor. Yo me encuentro en este momento en justo la mitad, bueno, aquí yo estoy en la mitad Estoy en el arco, que seguramente muchos de ustedes o los que son de León reconozcan Me acaban de decir que si me paro justo aquí, en la mitad, de hecho hay eco ¿Escuchan mi eco? ¡Guau! Sí. Ah, ¡Wow! ¡Qué cool se escucha! Estoy justo en la mitad de la ciudad de León Al parecer pues tenían que hacer algo bastante simbólico Y lo que decidieron fue crear... Este grandioso arco que me tiene Oh wow, está hermoso ¡Leo! Ahí está Woo. En nuestro camino nos encontramos con este supermercadito La verdad, ni idea Dice Vale que está super cool por dentro Entonces vamos a ver qué tal Oye, me encanta Mandela aquí wow. Oye, me parece maravilloso este mercado No sé, pero siento que hacen honor a... ¡Mierda, negra! Maravilla. Yeah. Y seguimos caminando, uf, hemos caminado bastante ya Estamos en la calle que se llama Madero, es una calle muy popular de acá, de León Entonces, yo estoy maravillada y estoy como que oh wow, porque ya quiero ver el expiatorio no tengo idea de cómo es, nunca he estado aquí antes y uf, quiero conocerlo ¿Es un caldoso? Sí, sí. eso Tengo chico y grande, eh... chico. Chico. chico, chico, está bien para ¿Es qué sería? Tengo jícama, piña y pepino Jícama y piña el lleva cebolla, vinagre, chile, limón y queso ¿Lo que está aquí es cebolla? Es jícama ¿Y qué es jícama? No es fruta, creo Entonces eso se llama brazo de oso oh, Caldo, caldo de oso. Ah, ¿y qué es eso, amigo? Es vinagre de piña Dicen que si vienes al León tienes que probar el caldo de oso Que es esta cosilla que nos acaban de preparar aquí Que lleva cebolla, lleva piña, lleva jícama, lleva queso arriba vinagre Lleva vinagre de piña y también un poquito de chile para mí es un poquito extraño, la verdad Y para mí esto es una bebida Pero dice Valeria que eso es caldo de oso A ver, vamos a probar el caldo Dios mío Es una... es una... Mmm... Mm, mm. prueba, prueba! ¡Wow! Mmm... de los dioses! ¡Me encanta! Caldo de oso, ¡Está bien buena! ¡Me encanta! ¡Wow! Mmm... ¿no? Mm. Esto nunca lo había visto en México, la verdad en ninguno de los lugares que ¿Qué he haga, visitado Un grado abierto yo ¿Para usted que va a ser bueno esta vez? ¿Te gusta? Me encanta ¿De qué sería? Wow De verdad 100% recomendado En nuestro camino que va a ser el expiatorio nos hemos encontrado con varias cosas Que definitivamente hay que probar Dice Valeria que ahora nos va a llevar a probar una cosa que se llama cebadina Yo no tengo ni idea si eso es una fruta, una comida, una bebida, no sé qué es Entonces vamos a ver qué tal nos va probando eso Que también pues es muy de león llegamos o sea hay todos esos sabores pero yo les recomiendo la clásica o sea el sabor tradicional venimos desde la ciudad de panamá a probar tu cebadina desde panamá imagínate pero cebadina tradicional esto te ayuda para el estómago para la digestión es lo que te ayuda en sí pero pues también le quita la acidez a la bebida en sí la bebida es una bebida alcalina porque pues le es lo que hace que haga la reacción okay, ¿y la por acidez ejemplo? del bicarbonato la acidez del concentrado con el bicarbonato hace que haga la reacción Subicarbonato, y en cuanto le ponga el oro, se le tiene que tomar porque va a a hacer efervescencia. Se tiene que tomar rápido, eh. Wow. ya para que no se derrumbe. Fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo. voy a probarla Ay, hasta que me echó la cosa en la cara. Ya va, voy a probarla con los ojos cerrados. Wow. Wow. ¡Wow! ¡Me encanta! Oh ¡Qué rico! sevadina. ¡Uh! ¡Oh my León. god! Esa es la nada más y nada menos cebadina. Dicen que ayuda mucho al estómago. Entonces, como yo estoy un poquito Delicada el estómago, pues seguramente me va a ayudar un montón Me encantó esa bebida tienen 25 sabores, yo solamente probé el uno Que se supone es el tradicional Muy hubiese gustado probar al menos 5 sabores más Pero bueno, eso será en otra ocasión Comenten aquí abajo si quieren que les haga un video Exclusivo probando la cebadina ¡Wow! ¡Tienen que ver esto! ¡Wow! ¡Miren eso! Gente, no lo puedo creer ¡Maravilloso! ¡Miren esa belleza! ¡Wow! En verdad nunca pensé que fuera así tan enorme, enorme. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gente! Esto es demasiado hermoso. ¡Wow! ¡Miren esto! Pero esto es demasiado sorprendente. Wow, cada detalle, cómo está hecho, cómo está diseñado Wow, la arquitectura me parece genial Voy a intentar entrar a ver, para mostrarles por dentro cómo es Amigos, he intentado entrar, pero me dijeron que no, está abierto hoy, que hoy es martes o no sé, que abre a las 5 de la tarde Y bueno, yo vine muy temprano, pero aquí estoy, aquí estoy, miren esa belleza, es demasiado maravilloso Lamentablemente, ay Dios, mi cabello, el viento, todo me molesta No puedo entrar ahorita, pero yo estoy, yo les prometo que voy a regresar porque necesito verlo por dentro León, me sorprende, León, me sorprende, me sorprende, me sorprende, León, me encanta Amigos, sencillamente no les puedo explicar lo bello que es este templo y lo tengo aquí al frente, vine a sentarme acá con Vale un rato porque en verdad hace bastante sol, pero esto es simplemente maravilloso, o sea, León, eres lo máximo. La verdad es que con esta maravillosa vista que tengo al frente mío yo despido a este vlog el día de hoy, en verdad estoy súper contenta, emocionada, no sabía que me iba a encontrar con algo tan magnífico y bueno León, eres lo máximo, si les gustó este video por favor comenten aquí abajo en la cajilla los comentarios qué otros lugares de León. Debería conocer, visitar, explorar. Yo soy Catherine Boys, mis redes sociales todas aquí en pantalla para que me sigan sobre todo en Instagram. Les da todo con un beso y si no se han suscrito al canal, suscríbanse y denle clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si yo subí un nuevo video. Bye bye.